día hablábamos del páncreas, de las células que componían el páncreas, la, la secreción esocrina del páncreas, que dependía de unas células de la CINI, que unas de ellas producían enzimas y otras de ellas producían sobre todo agua y electrolitos, y unas células ductales que lo que hacían era modificar la secreción y secretar más agua y más bicarbonato sobre todo. Bueno, aprovecho esto que tengo aquí para contaros eh, también aprovecho que una de vuestras compañeras me ha preguntado ¿Es que solo en esta célula productora de agua y electrolitos solamente tiene el receptor de acetilcolina? Bueno, pues el que haya un dibujito aquí que ponga estos receptores no tiene por qué ser que solo haya ese receptor, incluso ni siquiera que haya ese receptor y os lo voy a explicar ahora. Hace unos años la colecistoquinina se pensaba que era una hormona y que esa hormona actuaba ...sobre las células de la ...y sobre las células de la célula de ...sobre un receptor de, colecist de, de colecistoquinina... ...de tipo 1... ...o de tipo A... ...que son los que... ...sobre los que actúa la colecistoquinina... ...y entonces este esquema era muy bonito... ...y estaba muy bien... Eh, receptor de colecistoquinina... ...de tipo 1 o tipo A... ...actúa sobre la colecistoquinina... ...que es una hormona... ...pero ahora, ¿qué pasa en estos últimos años? Pues... Vamos aquí a Internet, <ríe> buscamos el Centro de Biotecnología de Estados Unidos, en el que te dice en dónde se encuentra, dónde se expresa el receptor de colecistoquinina de tipo, vamos a ver, el 1, el A, el 1, en el hombre. Y eh, cuando miramos a ver dónde se produce, tenemos esta gráfica, y aquí estas barras quieren decir esto que tenemos aquí, esta barrita de aquí esto es el duodeno bueno, no puedo escribir aquí pero este es el duodeno da igual sí si puedo escribir Dame un momentito ¿puedo escribir? No, no, no puedo escribir bueno, esta barrita que tenéis aquí es el duodeno ¿lo veis? duodeno hay en el duodeno receptor de colecistoquinina 1, es decir, al que es específico la colecistoquinina. En la vesícula biliar hay muchísimo receptor de colecistoquinina A o 1, que es el, al que es específico la colecistoquinina. Y luego tenemos aquí el estómago. Y en el estómago hay también bastante receptor de colecistoquinina A. ¿Por qué tendrá ese receptor el estómago? Pues ese receptor lo tiene el estómago porque la colecistoquinina actúa sobre la célula lisa del estómago. Eh, entre otras cosas, estimula la contracción del píloro cuando le salen grasas al duodeno y por lo tanto ahí en el estómago. Bien, ¿y dónde está el páncreas aquí? Pues aquí está el páncreas. ¿Y el páncreas tiene o no tiene? No tiene receptor de colecistoquinina a ah, o uno. Por lo tanto, eso que yo tenía dibujado aquí es falso. De momento, este receptor no es receptor de colecistoquinina 1. No hay receptor de colecistoquinina 1. Si ahora vamos aquí al, al mismo centro y buscamos el receptor de colecistoquinina B, que era ¿quién se unía a este receptor? La gastrina. Y hay en el estómago, claramente, mucha receptor de colecistoquinina B, al que se une la gastrina. Hay en el cerebro. Luego en el cerebro también hay un receptor de estos. Y hay en el páncreas. ¿Eh? Esto que tenemos aquí es el páncreas. Bueno, y luego en la próstata, en la piel, en algunos otros sitios. Pero en el páncreas. Es decir, que en el páncreas... En el páncreas, si hay un receptor, sería el de receptor de colecistoquinina de tipo... Y no me atrevo a ponerlo en esta célula, ya no sé dónde ponerlo. Sé que está en el páncreas. Receptor de colecistoquinina de tipo B. Este sí le tenemos en el páncreas. Y por lo tanto, sobre este receptor podría actuar la gastrina. La colecistoquinina menos... Bien, sí que vamos a tener receptores de secretina y sí que el, el, el vago va a poder actuar. Por lo tanto, tenemos unas células que van a secretar enzimas. Estas células que van a secretar enzimas parece ser que se estimulan, pueden estimularse por el receptor de colecistoquinina de tipo B. Y también puede actuar sobre ellas la actividad vagal. ¿Sí? Eh, pues el ano está en el páncreas, así que es difícil que esté... O sea, el receptor de tipo A no lo encuentra en el páncreas. Se suponía que estaba en el páncreas porque en otros animales de experimentación sí estaba. Pero en el hombre no. Entonces, a, hace poco lo que se ha visto es que ese receptor no está en el páncreas. Por lo tanto, la acción de la colecistoquinina, que sí si la hay, debe ser por otra vía. ¿Y cuál es la otra vía? La otra vía es nerviosa. Colecistoquinina B tendríamos las, las células secretoras de agua o centroacinares que también se activarían por vía del, del vago. ...del vago o alguna neurona del sistema nervioso entérico. Tendríamos las células ductales... ...y las células ductales producirían agua y bicarbonato. Y estas células sí serían estimuladas por la secretina... ...y también seguramente por células vagales o células del sistema nervioso entérico, que también estimularían la secreción. ¿Cómo se van a estimular estas secreciones? Pues eh, la entrada de ácido o el quimoácido del estómago dentro del duodeno va a estimular a unas células que son las células S, que son las productoras de secretina. La secretina va a ir por vía hormonal y va a actuar sobre los receptores de secretina a nivel de los conductos pancreáticos y también la secretina tiene un pequeño efecto estimulador sobre las células secretoras de, de enzimas, pero un efecto pequeño. Los lípidos y las proteínas que entran por el quimo, lípidos y proteínas, estimulan a unas células que son las células I, que son las células productoras de colecistoquinina. ¿Cuál sería entonces el mecanismo de acción de esta colecistoquinina? Pues esta colecistoquinina lo que haría sería estimular terminaciones nerviosas sensitivas, Estimularía estas terminaciones nerviosas, estas terminaciones nerviosas irían al sistema nervioso central por una neurona sensitiva y esta neurona sensitiva estimularía a las neuronas del vago que irían a estimular al sistema nervioso entérico y estimularían tanto a la a las células ductales como a las células de la CINI, productoras de enzima y productoras de agua. Si esto lo vemos en las distintas fases, vemos que en la fase cefálica, o sea, antes de comer, antes de ver la comida, ya la vista y el olor estimularía el sistema nervioso central, que activaría neuronas, que estimularían al, a las neuronas vagales, y estas neuronas vagales iban a estimular tanto el estómago por vía vagal como la secreción de los conductos y la secreción de los acinis. Esto simplemente viendo la comida, es decir, viendo la comida y hay una pequeñísima estimulación, muy pequeña. Siguiente fase es la fase gástrica, y en la fase gástrica se va a estimular, ya sabéis, por la entrada de la comida dentro del estómago, se va a estimular mmm, el vago, se va a estimular la secreción ácida y se va a estimular la secreción de gastrina. Ya os he dicho que ahora parece que sabemos que está este receptor de colecistoquinina es de tipo 2 o colecistoquinina B. Este receptor de colecistoquinina en el acini podría eh, estimularse por la gastrina y de hecho en algunos tumores pasa así, hay tumores pancráticos que se estimulan muchísimo por gastrina y se debe a que el páncreas humano tiene receptor de colecistoquinina de tipo 2. Y en esta fase hay un pequeño estímulo por vía del vagal, también de la estimulación de eh, secreción de enzimas y secreción de agua y bicarbonato. Y en la fase intestinal, en la tercera fase, tendríamos estímulo de secretina muy importante, un estímulo muy importante que va a estimular secreción de agua y bicarbonato en el conducto y vamos a tener un estímulo indirecto de la colecistoquinina a través del sistema nervioso. Incluso parece que este mmm, estímulo sobre la CINI de la colecistoquinina no sería tanto por vía de ACTH, sino por otros receptores, por el estímulo de unas neuronas, segundas neuronas, que producirían GRP o bombesina. Bueno, y con este lío que os he, que os he puesto, voy a hacer un resumen, que es lo que importa que quede claro. La secretina La secretina va a actuar sobre todo estimulando la célula ductal pancreática que va a producir agua y bicarbonato. Un estímulo importante de la célula ductal. La secretina también sabéis que inhibe la secreción ácida del estómago. Y la inhibina sabéis que estimula un poquito, poquito, la secreción enzimática del estómago a nivel de la célula principal. del estómago. La secretina a su vez es estimulada por el ácido dentro del duodeno. Bien, tenemos que la colecistoquinina va a estimular de forma muy importante la motilidad de la vesícula biliar de aquí recibe su nombre el nombre de colecistoquinina se debe a que aumenta la contracción de la vesícula biliar va a estimular la secreción enzimática del páncreas Va a inhibir la motilidad del estómago y va a inhibir la motilidad del esfínter de ODI. Bueno, también la secretina es capaz de estimular la secreción enzimática, pero poquito del páncreas si me había olvidado, que eso no os lo he dicho, del páncreas. La colecistoquinina es estimulada por las grasas y lípidos, perdón, lípidos y proteínas en el duodeno. Bueno, ya la forma, sí. ¿Puedes repetir la de la segunda? Secreción del páncreas. Aumenta la secreción enzimática del páncreas, aunque sea de forma indirecta. Sí, eso, que se relaja, que se relaja. Eh, es una relajación del, eh, del esfínter. Bueno, estos digamos que son los puntos más importantes, aparte de que si mmm, está el receptor en una célula o en otra, vamos a dejarlo así un poco en el aire, nos quedamos con estas ideas básicas. Siempre que sepáis que cada vez que hay unas investigaciones se hacen en animales, eh, a partir de esas investigaciones en animales a veces se piensa que es exactamente igual en el humano y a veces no lo es, o hay diferencias que son importantes. Eh, la secreción basal de tripsina, es decir, de enzimática, es muy grande después del periodo digestivo, en el periodo digestivo, es decir, una vez eh, en la fase gástrica, fase cefálica, gástrica e intestinal, hay una secreción muy alta. Pero esto os lo enseño porque, para que veáis que también hay unos pequeños aumentos de secreción que coinciden con el complejo mayor migratorio. El complejo mayor migratorio va a ser una, una especie de eh, estímulo mecánico que va a hacer que se mueva un poquito el contenido y que el contenido pase hacia el duodeno. Las enzimas eh, pancreáticas están en forma inactiva y se van a activar activándose primero el tripsinógeno que pasa a tripsina y esta activación se debe a la acción de una enteroquinasa que está en la pared de los enterocitos. Es decir, una vez que pasa al duodeno, que se secreta en el duodeno, esta enteroquinasa va a hacer que el, tri el tripsinógeno pase a tripsina y la actividad enzimática de la tripsina va a activar al resto de las proenzimas, al quimotricinógeno, procarbosipertidasa y profosfolipasa. Y vamos a tener la quimotricina, carbohipertidasa y fosfolipasas. Esto lo vamos a ver un poco con más detalle en la clase de la digestión. Y vamos a pasar ya a la siguiente clase, que es la del hígado. es un órgano que va a tener dos entradas fundamentales van a tener una entrada que es la vena porta y otra entrada que es la arteria hepática y va a tener varias salidas va a tener una salida sanguínea que es la vena la vena hepática que desemboca en la cava Ven inferior. Y va a tener otra salida importante que va a ser la que va a llevar las, eh, la secreción biliar. Esta salida son los conductos hepáticos. Conductos, el conducto hepático se va a unir al conducto cístico. Y el conducto cístico va a acabar en la vesícula biliar. El conducto cístico se une a un conducto más grande que desemboca en el duodeno, que es el colédoco. Y el colédoco acaba en el duodeno, en lo que yo creo que conocéis, que es la ampolla de váter, en donde desemboca el conducto pancreático al mismo tiempo. de batter, y en esta ampolla, al mismo tiempo que el colédoco y que el conducto pancreático, hay un esfínter que los abarca a todos, que es el esfínter de ODI. Este esfínter cierra el, completamente el colédoco durante los periodos interdigestivos. Lo cierra un poquito menos durante el complejo mayor migratorio, porque ya veréis que el complejo mayor migratorio también se da en todo en, en este conducto. Este conducto tiene también células musculares y estas células musculares también se acompañan de un movimiento. Bueno, el, la unidad histológica del, del hígado... Que creo que ya habréis, lo conocéis, es el lóbulo hepático, a ver si lo pinto bien, que son hexágonos. Este lóbulo hepático tiene una parte central, que es la vena central, y tiene unos, en los ángulos de estos hexágonos, tenemos los espacios porta. Estos espacios porta, En estos espacios porta se encuentran las triadas. ¿Eh? Que las conocéis bien, ¿no? ¿Sabéis? Vuestras triadas sonreís como diciendo cielos. <risa> no suenan mal. Que es eh, una rama de la vena porta, de una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. Bien, pues aquí teníamos los espacios porta... Desde estos, espacios, desde estos espacios portas parte la sangre que llega de la vena porta y de la arteria hepática, se dirige hacia la vena central por medio de unos capilares muy especiales que son los sinusoides. A partir de todas estas zonas se dirige la sangre hacia el, la vena central y por aquí también. Bien, y esto nos define, aparte de los lóbulos, otra unidad que creo que también conocéis, como, ¿qué otra unidad conocéis? No, otra unidad. Una unidad estructural es el lóbulo. Otra unidad estructural es el acini. ¿Os suena el acini? El acini. Bien, pues a eso me refería al acini. El acini, que es, en lugar de tener forma de hexágono, tiene forma de rombo. Eh, tiene forma de rombo y tiene en los extremos, están formados dos extremos por venas centrales. Este sería un extremo, este sería el otro extremo, dos venas centrales y en, las, en los otros ángulos tendríamos espacios portales, centrales y portales. Y este, esto que llamaríamos acini va a tener una parte que nosotros vamos a llamar eh, Periportal, esta zona que estoy pintando en rojo, sería la zona periportal o zona 1. Y tendríamos otra parte que nosotros llamaríamos pericentral. o zona 3. La zona 2 quedaría entre la zona 1 y la zona 3. Ya veis que la zona, eh, la zona pericentral está en un extremo, la zona periportal está justo en el centro y entre el centro y los extremos tendríamos dos zonas 2. Bueno, este sería el acini, mejor dibujado. Veis que la llegada de, las, de la sangre venosa y arterial es por la zona 1 y acaba en la zona 3, que es ya sangre venosa. Aquí tendríamos la parte portal y aquí tendríamos la parte central. Por lo tanto, esta sería zona 3, esta sería zona 1. El hecho de que el, eh, a los hepatocitos de la zona 1 les llegue sangre con más oxígeno y con más nutrientes que a la zona 3, hace que los hepatocitos se diferencien de forma distinta, es decir, que los hepatocitos que están en zona 1 tienen unas características enzimáticas que son distintas de las de la zona 3 y van a hacer metabolismos un poco diferentes. Eh, curiosamente... Eh, el, en la zona 1 periportal hay más enzimas oxidativos y en la zona 3 o pericentral hay más enzimas de Sean mm, de Son de por lo tanto, no sé si os lo habrán dicho, pero muchas veces los tóxicos actúan más sobre una zona que sobre otra. Y eh, esto hace que tengamos algunas lesiones por tóxicos que son típicas características de zona. Por ejemplo, la lesión de paracetamol o algunas de estas eh, tóxicos que actúan mediante estas enzimas de tosificadores atacan más a la zona 3 pericentral que a la zona 1. Y algunos tóxicos que son, eh, necesitan enzimas oxidativos para detoxificarse, lesionan más a la zona 1. Y esto hace que algunos patólogos puedan eh, ver lesiones, esto es solo un ejemplo, ¿eh? no hace falta que, que esto ahora mismo lo aprendáis, pero solamente recordad que los hepatocitos son distintos y que eso se debe a que unos hepatocitos reciben más oxígeno y nutrientes y otros menos. Y se van especializando. Son tóxicos, o sea, el, el, lesiones por tóxicos. Si tomas alcohol alílico, por ejemplo, eh, necesita una actividad eh, oxidante para detoxificarse y va a atacar más a los hepatocitos de la zona 1. Pero vamos, ese no, no es mi materia, ¿eh? Digamos que os lo estoy dando como ejemplo, pero esto yo no, no os lo voy a preguntar. La zona 3, a los tóxicos que se inactivan por los procesos de tipo 1 y de tipo 2, que os voy a hablar luego de ellos. Esa. La zona 3 sí, porque hay más, más eh, tóxicos de ese tipo. Hay más, más tóxicos que se detoxifican, justamente por esos procesos de tipo 1 y de tipo, y de tipo 2. Depende del tóxico pero en general hay más tóxicos que afectan a la zona 3. Y no todos los tóxicos afectan por zona, hay unos cuantos que sí que son típicos de zona. O sea que en general, digamos que la mayor parte de los tóxicos, que son los que afectan, los que se detoxifican por tipo, tipo 1 y tipo 2, son los que afectan esta zona 3. Si es un flujo bajo, vas a tener menos oxígeno y todavía se va a afectar más la zona 3. ¿Eh? Eh, tienes menos oxígeno, tienes flujo bajo, bajo y todavía tienes más afectación de zona 3. Pero el flujo bajo no sé si da una lesión específica. Eso ya que os lo cuenten los de anatomía patológica, ¿vale? cuando la deis. Bueno, tenemos eh, en, en el hígado, vamos a tener células, que van a ser hepatocitos, vamos a tener células endoteliales, macrófagos, que son las células de Kupffer y fibroblastos. ...que son las células de hito, de esas os han hablado también, células de hito, que son las que acumulan vitamina A... ...y además son esos fibroblastos que se pueden activar y pueden producir una fibrosis hepática, son los que pueden dar problemas de fibrosis. Bueno, también sabéis que las células endoteliales que recubren los sinusoides son unas células endoteliales especiales que tienen fenestraciones... Fenestraciones que sabéis que son espacios entre las células endoteliales, espacios grandes, espacios por los que pueden pasar partículas mucho más grandes que las que pasan al resto de los capilares del organismo. En la mayor parte de los capilares del organismo, por ejemplo, la albúmina no puede pasar, no hay espacio para que pase la albúmina, ni siquiera por los capilares del riñón pasa la albúmina. Por aquí simplemente no pasaría una célula o una partícula muy, muy grande. Por aquí sí pasa la albúmina, sí pasa la albúmina. Es decir, tenemos el, el hepatocito, los hepato, entre los hepatocitos... Se van a formar los canalículos biliares. Este patocito va a dar al endotelio del sinusoide, que tiene fenestraciones. Por lo tanto, esta parte que es el sinusoide... Las sustancias que entran por estas fenestraciones hacia esta membrana del hepatocito, esta sería la membrana basal y la membrana que da lugar al canalículo biliar sería la membrana apical. Por el sinusoide pueden pasar partículas tan grandes como la albúmina. Y no solamente eso, sino que la albúmina muchas veces transporta una gran cantidad de, de sustancias y esas sustancias a veces se ven beneficiadas incluso por la entrada de la albúmina. Es decir, que se captan mejor por el hepatocito sustancias que van unidas a la albúmina que sustancias, esas mismas sustancias si van libres. Es decir, que no solamente pasa la albúmina, sino que parece ser que incluso potencia las, la captación de sustancias por esta membrana basal del, del hepatocito. Sustancias que no pasan, por ejemplo, los kilomicrones. Los kilomicrones son unas partículas lipídicas que se van a absorber no por la porta, no por, el, no por los vasos que van a dar lugar a la porta, sino por los linfáticos, pero van a llegar a la circulación general y por la circulación general pueden llegar al hígado. Bueno, pues estos kilomicrones... No pasan estos espacios. Sin embargo, los kilomicrones cuando circulan muchas veces y eh, van reduciéndose de tamaño, acaban siendo kilomicrones remanentes. Y estos kilomicrones remanentes, que han disminuido mucho de tamaño, sí que pasan por los espacios, por estos fenestraciones y pueden ser captados por los hepatocitos. Eh, también los hepatocitos son capaces de secretar. Eh, lípidos en estas partículas grandes, que son lípidos que tienen, partículas lipídicas que tienen un tamaño tan pequeño como el kilomicrón remanente, que son las VLDLs, y que son exportadas hacia la circulación del, del sinusoide. ¿En qué funciones tiene el hígado? Pues el hígado tiene una gran cantidad de funciones eh, metabólicas importantísimas y tiene funciones metabólicas de hidratos de carbono, que solamente os las voy a decir de pasada. Una de las funciones más importantes es regular la cantidad de glucosa en sangre. Y esto lo hace de dos maneras. Lo hace cuando llega una cantidad enorme de glucosa... Después del periodo digestivo, después del periodo posprandial, llega mucha glucosa al hígado. El hígado almacena esta glucosa en almacenes de glucógeno, de manera que la salida hacia la circulación general de glucosa es menor. Aquí llega muchísima glucosa y esta, este aumento de la glucosa se amortigua por el hígado. Por el contrario, cuando estamos en periodos de ayunas, lo que tenemos es muy poca glucosa que llega al hígado y en esos momentos lo que va a hacer el hígado va a ser romper el glucógeno que tiene almacenado y añadir glucosa a la circulación general. De manera que vamos a tener un aumento de glucosa, es decir, no se va a notar tanto esta diferencia entre los periodos absortivos de glucosa y los periodos de ayuno. Nos van a ayudar unas hormonas que van a ser la insulina, en el caso de mucha glucosa, y la, el glucagón, en el caso de poca glucosa. En el caso de los lípidos, el, el hígado, sobre todo, va a utilizar los lípidos para producir cuerpos cetónicos estos cuerpos cetónicos son importantes para la nutrición del, del sistema nervioso. ¿Eh? Los cuerpos cetónicos son utilizados por sistema nervioso en los casos que no haya glucosa. Y esto se hace por el hígado por medio de la beta-oxidación. Y el hígado también es capaz de producir glucosa cuando no hay glucosa a partir de los lípidos, por medio de la neoglucogénesis. El hígado también va a sintetizar lípidos y va a sintetizar colesterol, va a sintetizar fosfolípidos y va a sintetizar esas partículas grandes de lipoproteínas que son las VLDLs y también sintetiza HDLs. Son partículas con proteínas en donde hay colesterol y hay triglicéridos y estos paquetes son sintetizados por el hígado. También el hígado recoge estas partículas que le llegan y con ellas las utiliza para nueva síntesis de, de lípidos. Las proteínas, el, el hígado ya sabéis que es uno de los principales productores de proteínas. O sea, la mayor parte de las proteínas de la sangre proceden del hígado. Es decir, que cuando hay una enfermedad hepática, una de las cosas que se van a alterar es la disminución. ...de las proteínas plasmáticas, va a haber menos proteínas plasmáticas. Y otra de las cosas importantes es que se van a degradar también las proteínas en el hígado... ...y uno de los pasos importantes en la degradación de las proteínas es la producción de urea. Es decir, Sabéis que las proteínas no se degradan completamente, no se degradan como los hidratos de carbono, en CO2 y agua porque tiene la parte del amonio esta parte eh, va a acabar siendo amoníaco que es potencialmente tóxico para el organismo y el hígado lo detoxifica formando urea el hígado es el mayor detoxificador de la urea y esta urea se elimina por el riñón, es utilizada por el riñón, se elimina. Una parte de la urea pasa por el tracto gastrointestinal y ya sabéis que en el tracto gastrointestinal parte de las bacterias del intestino tienen ureasas y son capaces de volver a transformar la urea en amoníaco, en ion amonio, amoníaco, que se puede excretar. Se puede excretar o se puede recaptar, y otra vez ser detoxificado por el hígado. Esto eh, en condiciones normales no pasa nada. En condiciones en las que el hígado es deficiente, es decir, es un, un hígado eh, con problemas, lo que puede pasar es que si hay demasiado crecimiento de gérmenes en el intestino, en estas personas que eh, su hígado no detoxifica bien la urea, hay un aumento de amoníaco en sangre, y este aumento de amoníaco en sangre puede dar incluso a coma hepático, dar lugar a coma hepático. En, esto hace que se utilicen antibióticos, en estos casos de coma hepático, para eh, destruir las bacterias intestinales y hacer que baje un poco los niveles de amoníaco. En estos casos en los que hay una deficiencia hepática importante. Otra forma de no ser tan drástico sino atacar al, a la flora intestinal sería prevenirlo. ¿eh? Prevenirlo de manera que usemos compuestos que aceleren el tránsito intestinal de manera que no, se forme, que no haya ese acúmulo de gérmenes tan altos. Bueno, y aparte de la producción, de toda esa producción metabólica muy importante, vamos ya a lo que se trata de la eliminación de compuestos por medio de la bilis, que es la parte que nos interesa ahora con respecto al tracto digestivo. Es decir, hay una parte metabólica muy importante, pero vamos a ver la detoxificación. La detoxificación de productos va a comenzar primero por la captación de los productos, eh, el hepatocito por la membrana basal tiene una gran cantidad de transportadores. Estos transportadores captan los tóxicos dentro del hepatocito y dentro del hepatocito se van a transportar también por proteínas transportadoras y después vamos a tener unos enzimas que los vamos a clasificar fundamentalmente en tipo 1 y tipo 2. Eh, las reacciones de tipo 1 son las hidrosilaciones, generalmente colocamos compuestos OH a, las, a los tóxicos. Y estas, estas reacciones se, están mediadas por el citocromo P450. Este citocromo P450 cambia, modifica los productos en primer lugar. En segundo lugar hay reacciones de tipo 2. Y estas reacciones de tipo 2, lo que hacen son estos productos que están modificados, ¿sabes? es decir, lo primero tenemos un, un compuesto, este compuesto pasa a ser un compuesto modificado, al ponerle grupos OH y cambiarlos, pues el compuesto cambia de forma, y en segundo lugar se le va a unir a esterificar otras moléculas, fundamentalmente... Sulfato, ácido glucurónico, glutatión y aminoácidos, es decir, que a esta molécula se le van a unir una o dos partículas de o sulfatos o ácido glucurónico o glutatión, También eh, los aminoácidos, vais a ver que las eh, sales biliares se le unen a aminoácidos. Muchas veces lo que sucede en, en algunos casos, eh, con respecto a los tóxicos, es que no hay las mismas cantidades en los hepatocitos de enzimas de tipo 1 y enzimas de tipo 2. Y a veces este compuesto intermediario... ...que se produce cuando se hace la reacción de tipo 1... ...es un compuesto tóxico. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si tenemos pocas enzimas de tipo 1... ...por ejemplo, tenemos enzimas de tipo 1, estas dos... Eh, ...al revés, tenemos muchas enzimas de tipo 1... ...pocas enzimas de tipo 2. Vamos a poner las enzimas de tipo 2, tenemos pocas... Cuando llega un tóxico, si tenemos un tóxico que llega en poca cantidad, esas enzimas de tipo 1 lo modifican y a renglón seguido, estas enzimas de tipo 2 lo conjugan y se elimina, ningún problema. El problema está cuando eh, ese tóxico lo tomamos en grandes cantidades, porque si tomamos ese tóxico en grandes cantidades, fijaros que lo que pasa. Es que como tenemos muchas enzimas de tipo 1, se produce mucho compuesto intermediario que es tóxico y en las enzimas de tipo 2 no dan abasto a conjugarlas. Por lo tanto, tenemos una lesión basada en que vamos a tener un exceso de estos productos intermediarios, de estos metabolitos. ¿Eh? Y es lo que pasa algunas veces. Algunas personas que tienen intolerancia para algunos tóxicos, pues a veces es que tienen un desequilibrio entre un, unos tipos de enzima y otros. ¿eh? Y estos compuestos intermediarios son los que producen el problema. Bien, A continuación, si, los compuestos, si estos compuestos que están esterificados son hidrosolubles, muchas veces pasan otra vez hacia los sinusoides. ¿Eh? Hay transportadores en los sinusoides que los pasan hacia la sangre. Si son liposolubles, lo que sucede es que se, hay transportadores que los exportan hacia la bilis. Por lo tanto, la excreción en general de compuestos liposoluble suele ser hacia la bilis aunque muchas veces ya veréis que hay transportadores que transportan hacia la bilis pero también hay, pueden pasar ese mismo compuesto un poquito hacia la sangre Sí, primero tipo 1 y después tipo 2 Sí, el orden es primero tipo 1 y después tipo 2 ¿Cuándo? ¿Cuándo se detoxifica? Realmente los dos procesos son procesos importantes para la detoxificación. Ah, los cuerpos cetónicos. Bueno, los cuerpos cetónicos son, no son tóxicos. No, los, los cuerpos cetónicos son productos... Estos son tóxicos exógenos o compuestos, como puede ser la bilirrubina. Ya veis que la bilirrubina también... No, los cuerpos cetónicos, la glucosa... Las proteínas están dentro del metabolismo normal. ¿Vale? O sea, los cuerpos cetónicos son tóxicos en mucha cantidad. En poca cantidad también son beneficiosos. Son beneficiosos. En, en mucha cantidad son ácidos. lo que pasa al sinusoide es Lo que pasa al sinusoide de la bilis está mejorado, al menos. ¿Eh? Ya es un compuesto que. Ha pasado por la fase 1 y por la fase 2 y a partir de, de la sangre se puede eliminar seguramente por el riñón y a partir de la bilis se elimina el tracto digestivo y por lo tanto por las heces. En algunas circunstancias a lo mejor recaptamos, pero... ¿Se recapta algunas cosas, otras no? Re, realmente recaptamos si tenemos transportadores que recapten. ¿Eh? Si no tenemos transportadores que recapten, eh, esos compuestos no se recaptarían.